Gracias, amado yerjan, amables Señor. televidentes. Al inicio del día y del programa, al abordar cómo se nos tiene arrodillado a la sociedad impactada por los últimos hechos, y que debemos reconocer que se hacen esfuerzos y se vienen haciendo esfuerzos por reducir o por combatir los flagelos que afectan nuestra sociedad. Pero pareciera que nos estamos ocupando de otras cosas. Conforme transita la vida cotidiana, en paralelo transita la vida del crimen en esta sociedad. Y no hay respuesta ejemplarizadora a hechos que como sociedad organizada y que tenemos de frente realidades entonces que empujan, pareciera que empujaran más, cada día más, al joven, al hombre, a la mujer. Porque miren señores, ver las imágenes del recién asesinado rapero, yo no sé quién es ese señor, no En esas imágenes tan claras, una mujer trata de persuadirlo, que es lo que se ve, de que baje, de que salga, mientras permanecían otros fuera en el vehículo. Parece ser que él le da una respuesta a la mujer y se devuelve, lo que genera una reacción de los que estaban dentro, incluyendo la otra mujer. Ya vi que hay una muy activa que parece ser que vive en ese mundo del crimen y de la y del bajo mundo. Yo no tengo nada que ver. Yo simplemente asistí, fui a buscarlo, fui a esto. Te cómplice también, porque el que pone enfrente de un asesino a otro tiene las mismas características del que lo comete. Así se castiga aquí. Entonces, por aporte, hace unos días de un amigo, hablábamos de, de que establecía el sociólogo noruego Johan Gartut, lo siguiente. Y voy a leer un poquito. El triángulo de la delincuencia o de la violencia. Eh, Hay Johan, tres... Johan Galton. Sí, Johan ah, Galton. esa sí, es la de, forma de, de, de la, el, del. Johan del, Galton. Galton, sí. Del triángulo de la, de la violencia. Entonces, el triángulo de la violencia. Hay tres puntos fundamentales: sí, sí. uno que se ve y dos que no se ven, pero que son las resultantes del primero. El visible, delincuencia común o violencia directa o violencia resultante que es la que nosotros somos víctimas a diario eh, común y ya sabemos cuál es el ladrón del barrio quiénes son, cómo se comportan que es visible es lo que nos salpica de forma lamentablemente de una forma u otra de que somos víctimas de lo que podríamos decir interpretarse en esos delincuentes también son víctimas de los dos que no se quieren ver los invisibles o los que no se quieren ver, dice la violencia cultural, que es la que se genera por los medios de comunicación, el uso del lenguaje, el arte, la música en este caso, religión, la filosofía, el derecho. Y violencia estructural, que es la corrupción, que es desde el Estado o en los lugares que se generan relaciones en base de subterfugio y corrupción, no importa público o privado, genera un cierto grado o presiona un cierto grado a esa violencia. El tráfico de influencia, la mala distribución de la riqueza por parte de los estados, generando por el sistema manejan el poder, los que manejan el poder político y económico de los países. Esto viene de las diferencias sociales que se ha dado por siempre. El capitalismo y la globalización realmente ha generado, ha engendrado las peores formas de los negocios turbios, de los cuales la sociedad pide a grito, nos libren, quienes están llamados a librarnos. Y por lo cual existen instituciones. Y el Estado se compromete constitucionalmente a la seguridad ciudadana, a la seguridad, al cumplimiento y sobre todo el servidor público. Constitucionalmente, al momento que se, se reviste de esa función, se compromete a ejercer su función con pulcritud, con apego a la Constitución, con apego a las normas y a la buena convivencia social. Lo cual, lo cual... Nosotros somos una sociedad en estos momentos prácticamente atrapada entre esos flagelos sin que exista en el camino una reacción verdaderamente contundente y que mande un mensaje de corrección a estos males. Y muy por el contrario, hay quienes albergan una visión de deliberada de, de que estamos en una sociedad postmoderna y que estamos entrando al modernismo como si la delincuencia el crimen, la presión social tenga que hacerse un monumento y aceptarla sin otra resistencia que la de convivir con el mal sin solución pues no nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, la sociedad tiene que reaccionar, todos juntos debemos de exigir y no perder de vista a pesar de que estamos en momentos críticos de la pandemia. Pero hay, hay aspectos que no pueden dejarse de mencionar, de, de, de exigírsele a la autoridad que se empeñen en el cumplimiento de sus funciones. Da pena que a viva voz todo el mundo entienda que el DICAN está lleno de hombres relacionados con, con el crimen, quienes están llamados a, a perseguirlo. Eso a mí me da pena. ¿Por qué? Porque conozco policías y que han pertenecido a la institución o que pertenecen al mismo dicán que yo me resistiría a pensar que son individuos que se dedican a eso. Por lo que yo entiendo, no todo está perdido. Lo que falta es que nosotros, con aplicación a nuestra responsabilidad, procuremos combatir eso. No es verdad que se le debe dejar... La sociedad a mano de estos delincuentes, de estos individuos que han dedicado su vida a vender droga. A dañar a otros jóvenes. A promover el consumo. A calificar la vida de tan poco valor, porque eso, eso es darle una, un valor muy ínfimo. El hecho de que un individuo le quite la vida a otro solamente por mandato de otro y por unos pesos. Creo que la cobardía, en su máxima expresión, no veo ningún tipo de provecho en eso, en la indiferencia. La sociedad tiene que empoderarse, tenemos que empoderarnos. Ojalá que surja el interés social y colectivamente para exigir a esas autoridades que se comprometieron a la investidura que hoy tienen, y yo no quiero atacar directamente al general, pero creo, general, que, que conforme pasan estos hechos en la San Francisco de Macorís, como pueblo chico, infierno grande, y es el compromiso suyo cuando vino aquí, y sabe usted que nosotros hemos defendido que no era posible su sustitución en sentido del sentir que tenía el falpo, porque sabemos que usted es un hombre de trabajo y de, y de buen interés, pero es el momento de que usted mande un mensaje de, de acción, no de crueldad ni mucho menos, de acción, porque hay mecanismo, simplemente con usted tener los hombres bien adiestrados, a la lucha de esto y no, y, y no permitir la complicidad que se dice que estructuralmente está invadiendo ese, ese, esa institución. Sacúdanse. Mira, desde que yo vi que cada allanamiento que hacía la DNCD en un barrio de San Francisco de Macorís, porque es lo que más conozco, era a fuerza de. era bajo tiro y piedra Así de la no. comunidad. No hay, no, de lo no hay inteligencia. De la... Eso te indica, no, pero eso te indica a ti el nivel de complicidad y también el hecho de que... Ah, bueno, esos son avisos perfectos. Exacto. Y también, el hecho, Llegamos. Y, el, y también el hecho de que probablemente la policía haya ido abandonando su rol poco a poco, producto de que, bueno, si, si cada vez que vamos es bajo piedras y la gente lo protege, porque nadie se atrevía a decir quién era que estaba tirando piedras ni tirando tiros, entonces eso, en las mismas casas se cerraban, eso, le daban eso, albergue. Eso se comenzó finales de los 80, los 90, cuando eh, comenzó la, la DNCD. Óyeme, ¿eh? no hay un solo allanamiento que haga la DNCD detrás de droga y narcotraficante y cosas que no sea piedra y tiro. Bueno, entonces, como política errática de combate del crimen y de la, y de la delincuencia, se hace reactiva porque después que se produce el hecho... No hay nada preventivo. La policía preventiva ha quedado en el olvido. Las fórmulas que se han buscado para implementar, enfrentar, eh, el, eh, implementar medidas que enfrenten esto con efectividad, la hemos visto apagada y divorciada de la realidad. Y conforme a esto pasa el tiempo, pareciera una, una especie de tranquilidad, que por eso a veces se decía, que eh, Amado decía, que era cíclico que es un tiempo, otro tiempo, quizás cuando ellos están calientes producen una cierta tranquilidad y mandan a los sectores, parece a la asociación de delincuentes, porque está muy caliente. Pero la policía sabe dónde están y quiénes son y cómo lo producen y a quién, y quién se dedica a qué. Saben el que roba baterías saben el que atraca para quitar cadenas, saben el que es carterita saben... Por Dios. Entonces, amables televidentes, es una crítica directa a las autoridades. A las autoridades. Y a la sociedad que no se dejen amedrentar. No podemos dejarle la ciudad a ellos. Nosotros merecemos tranquilidad. Y oportunidades de superación Y lo que ustedes criticaban Sobre la, la juventud No hay proyecto Firme Bajo la premisa De querer imitar Acciones De preparación Universitaria Y que a partir de mi preparación Universitaria yo me proyecte A futuro un profesional Acabado y con un Alto rendimiento y sobre todo con satisfacción de, de organizar mi vida económica a plenitud. No, se tiene una cultura de lo inmediato, del aquí y ahora. Es la era del vacío que hablaba el, el, el, el Icobepio en el 83. Estamos viviendo el individualismo en su, en su alta dimensión. Y donde lo colectivo, lo correcto, le es canzón al joven de hoy Lo que quiere es encontrar los medios de alcanzar eso que él ve Que un empresario tiene o que un comerciante tiene o que un abogado tiene De forma fácil, sin sacrificio, sin preparación Y terminamos viendo un, profe un individuo como el que hablábamos tienen muchos cuartos, pero no tenían la educación y creen que compararse con el rico, tener la oportunidad de ver a un Acra sentado con un Mercedes Benz afuera, que siempre fue el vehículo que usaron, y él ahora tenerlo, decirle, yo lo puedo quemar y tú te atreverías a quemar. es una de las muestras más miserables de la riqueza en manos de ignorantes. bien. Gracias, eh, querido Francis Rodríguez. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve, no se vaya, que todavía queda más contenido de, de mañana.